Es que Pero no me queda, no, no me queda pequeño, uuuh, ¿no ¿cómo es? <ríe> sí, creo que sí. Sí, claro, porque son muy gorda. Muy gorda. Respeto, señores, respeto. No lo creo, loco, no me lo creo. Gente cabe... de droga, gracias a Hola, ¿dónde andas? ¿Qué más, un Pene? Bien, bien. Bien o que doña Cuca. Sí, sí, Óscar. <risa> espérate, espérate que estoy sí, sí, en servicio estoy sí, ocupado, estoy sí, capturando acá muchos ladrones míos. <risa> ágale, ágale, ya yo me voy. Hola. Bueno, no es mi culpa. Es que no me, queda, no, no me queda pequeño. Uh. ¿No comes? <risa> sí, creo que sí. Sí, claro, está muy gorda. Muy no gorda. <risa> respeto, señores, respeto. <risa> pues está como activa la gente, ¿no? Ah, claro. Todas las noches. Sí, esto es muy movido. Claro, claro, todas las noches. Se, ¿Usted no nueva a una ciudad o qué? ¿Cómo, cómo? ¿Usted no nueva a la ciudad? Sí, sí, pero como tal... ...pues nunca habíamos sí, visto bien, bien. así. El teniente, el teniente de la mi cara de primera. Uy compi, ¿cómo estás de comida y bebida? Yo soy bien ¿Pasamos por una tienda o qué? Ah, vale, vale uy, uy, se cayó un compost Ay, Dios mío, ay, ay, listo, <laughs> aguanté, pero, pero parqueamos bien, pero parqueamos bien. bien. La puntería como le va? uy ahí me va más o menos no no, no, no se puede eso tenemos que ir a un, al balón a que venga oh. esto que se pendiente ahí con todos los con todos los códigos que salgan copy copi 10-20 Vehículo. Márquenme el 10-20 Maximiliano y. ¿Sí? Estamos, Estamos patrullando, patrullando por acá en Aeropuerto. ¿Cómo sé cuál es esa zona? Va, vamos a Aeropuerto, vamos a Aeropuerto a patrullar. A ver, co me copia. Le copio, le copio Espérame, espérame Coño, es que aquí no sé cuándo modulan PS y cuándo modulan, obvio Eso eh, es un lío Vamos lio. para Aeropuerto de Patrol que ya venden bastante droguita, yo. Háganle todo bien Uy, disparo Hay un tiroteo, hay un tiroteo, creo si sí. No, pues estamos muy lejos Mejor no hubiéramos mejor no venido en sí, una moto sí, sí. No, pues si sí, sí. Sí, Es que la moto, la moto que la moto está? corra más Gente de drogas Aquí hay una cuadra de garaje Compi, tienes agüita ahí. 10, 4, ya le paso. Copy. Afirma, afirma, ahí tiene la bike Listo. Puedo leer vale, multa y ya. Listo, muy aparente. Cu ¿Cuánto es esa? A ver, dale al músculo F6. Eh, interactuar con. ¿Listo? Ciudadanos. ¿Me copia o no? Listo, ya estamos Buenas, listos. Pero, voy a poner una múltipla. Pero entonces, para rolearlo, dale barra el si sí me escucho o no? si sí, si sí, le escucho Va Vámonos para playa, vamos para playa que se hágale hágale es el Él que sabe yo lo apoyo ahí le haces interactuar con ciudadano, multar y ahí te sale multas de tránsito multas de todo hay que salir tú solo lees la multa y ya Y que, compi, mañana Mañana va, va a entrar de nuevo a la City o qué? Eh, no, mañana sí me queda complicado. Pasado sí, nuevamente. Bueno, aquí están vendiendo cerca. Vienen para acá, creo. Esperemos por acá, hermano. Esperemos por acá, a ver. Si ¿Sí lo ve que están vendiendo droga aquí en, en el basurero? No, no. No la aparece en el mapa, en el mapa le aparece como un punto rojito con... Ah, ok, sí, sí. Uy, pero eso. Aquí al ladito. Esos son los 10.30. Yo creo que viene para se acá. Aquí pasan rojo. Necesito que me esté marcando toda esa vuelta y todo eso. ¿Listo? Copy, copy. Vamos a ver si vienen. Vamos a ver si vienen por acá. Hágale, hágale que si veo algo... Ahí le canto la zona. Uy bien, allá va un vehículo. Parte alta del puente. Mira, pues, ¿cómo es que das esto? Al frente pues un vehículo. A la derecha, oh. a la derecha. Es cuatro, ya lo vi, ya lo vi, espérate. Vamos a ver si los cogemos. No. <risa> Debe estar cagado el la risa el del semáforo. Ah, no, el, ah, es no, un no. Compi. Sí, sí. <risa> y hay otro compañero allá. Sí en moto, ya lo vi. No, sí, esto es es playa, está plagadísimo. Compi, pues, para la playa, ¿no? A un vueltón Sí, sí, sí. ¿Por acá o okay, qué? Derecho. Ah, grande. Eso, eso, de una. A ver, allá un compa. <ríe> ¿Quién se votó por allá? Uy. Son un compa. Que malo pasó el A ver, nos bajamos y a ver si lo ayudamos o okay. qué. No, no, allá, bueno. Uy, pero eso es ilegalísimo. Oh, yo, creo que, yo creo que lo amarró, lo amarró, creo que lo amarró Uy, que lleno mano. mal Márqueme, ese amarillito, lo amarillito Márqueme los amarillito, compa Eh, ¿Cómo quito tu marca? Ah, no hermano, no lo no puedes quitar, bueno, entonces yo me guío, yo me quedo solo Dale, dale Coloqué el cinturón Listo Ágale, siga, siga, siga, siga ¿Qué moto es? Doble a la izquierda. ¿Qué moto es? ¿Qué moto es? Eh, no, no sé cómo veo eso. Con ahí en, el, en la nube, en la nube. Con el músculo T para verla de nuevo. Eh, se ¿Qué de ando meta, What? ¿Qué moto era? No, dice que dos sujetos en camioneta. en una camioneta hermano eso, en eso es ay dios mío compia y me disculpará hoy pero ya esta semana le caigo más fino le quitamos la marca y vamos a patrullar así full vamos a coger algún ladrón porque dios. Pero yo estoy que me doy bala uy no me diga eso es mi primer día Espero que hoy no matemos a nadie Gente de droga, gente de droga al lado Ay, ya pa aquí mismo y todo ay, a... ay, Doble, doble ay. en esta, doble en esta No, no, no la tiro Izquierda Izquierda ¿Qué nuevamente no, Cuidado la moto, a la moto, alto, alto Mande g 20 mandé g 20 ¿Cómo mandó eso? Estamos, estamos aquí En, en qué? Persecución con una moto Ducati negra Uy, No, no, sí. es a Ducati Subiendo para el poblado Eh, no, no, ya se nos fue Es una Ducati es mucho ¿Quién se llevó mi moto de plaza? Ah, huepuch Compi, ¿Cómo mando el 10-20? Eh, mi eh, plaza mire, coloque músculo T User left Sí Coloque el 10 Pero es que no me acuerdo bien, pero ya le digo El 10 Le coloca la barrita El 20, espacio, punto Esa está muy cheta andale a bajar la velocidad <risa> Ok, el... Ok, el 10, la línea 20, espacio punto, listo. 10, 4. Él lo envía. Si quiere, vámonos a cambiarlo por una una moto, porque es que está muy Uy, patrulla... sí, esto anda muy lento. Sí, Márqueme ahí esto, comisaría, todo bien. Listo. Listo. Yo la voy a sacar de apate, es que yo la tengo tu entonces carré un poquito más. Ah, Melo. Uy, a mí no me dieron plata para pa sacar vehículos. Ah, pues ahorita habla con el general y le dice. Listo, listo. Suite, suite, Subiste, subiste, Uy, uy, uy, uy. Uy, no, no, no, no pasa nada. Y parece que alguien se dan bala, ¿no? que sí que ¿Qué le pasa a la gente de esta ciudad? seguir matando ¿Usted es bueno para conducir o no? Yo soy bonito. Yo no Yo me consiguió mejor, pero, pero sé. Sí. Yo ahí hago lo que puedo. Hermano, sí, hay mucho tombo. <risa> mucho compañero, digo. Sí. Lo loco, me esa patrulla que está ahí. Esa carroza. Pero mira, car si quieres llevar esa patrulla, yo llevo la moto, ¿Listo? Ah, le ¿yo la puedo eso. guardar o qué? No, no, la deja ahí y yo la guardo Sí. Vamos a la comisaría No anden solos, por favor Ahora sí, ahora sí ¿Sí me copian? Sí, te copio, ahí te marqué una zona donde estaban disparando 10 4 ¿Y cuántos van a patrullar? No, estoy yo solo, como los otros están la otra, los dos juntos A ver, allá hay un MS. A ver si vio algo. Uy. Pregúntele, pregúntele. Yo seguro la zona. Hola, buenas. Yo estoy acá. ¿MS? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué sucedió aquí? Acabo de llegar, la verdad. No, no podría decirte. Déjame ver las heridas. Ok, y no ha visto nada sospechoso por acá, algo porque escuchamos no, disparos de este lado. Ni idea, de verdad acabo de llegar hace un segundo. Oh. Uy. Bueno, la dejamos Uy, ahí, que ahí para, otro para otro que continúe. No, compi, que no ha visto nada, más que apenas por por llegó. Por favor, el Ande con piso de la mano. Otro en camino. Refuerzo en banco, por favor oh, Vamos a banco, vamos a banco 10-4, ya vamos por allá Están dentro del banco, sí, Eso, marquen, banco? De marquen banco, marquen banco Confirman los otros cuadrantes si ¿sí han pedido código de banco Mucha renta, ya ahí para banco Listo, véalo ahí. ¿De Argenton dónde están? Dentro de banco, están, dentro de banco. Dentro, listo. dentro. Sí, hermano. Disparo, disparo ah, sin tipo, banco. Cubriste, cubrite, cubrite acá. ¿Están dentro de banco? Sí. ¿Cuántos sujetos son? A mí no bancó sus unidades Oh, ojo Ojo, oh, ojo, oh. oh, oh, venga, venga Bien, la juega, en la juega Dime que me cubren la puerta, la puerta ¿Quieres solo oh. tallar? taller? La juega con pita ya. Estamos en banco en la segunda porca se que cae piquea. ¿no? Se tocado, está tocado el de banco. Compañero, venga, venga, venga. venga. Empieza con mi copa de tuyando. Hágale, hágale, hágale. Vamos oh, entre los dos, listo. Sale a la derecha, sale a la derecha, creo. Coño, ¿pero me matan de un solo golpe? Cuidado, yeah, entre ustedes. Solo disfavor y me mató. La puerca está en la posilga. What? Hey Kevin, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vas? Bienvenido. ¿Alguien vio? Uy ellos? wey pucha. Sí, creo que uno. Aunque llegaste como en mal momento, amigo. ¿Quién que ha vio a ellos? Estoy caído. No sé, Mateo el que saca en primaria. 10-4 Aquí en secundaria hay Venga, entramos acá ah, a los cajeros 10-4, usted derecha, yo izquierda Listo, 1, 2 y 3 Abatido 1 Estamos entrando antes Proceda a ir a la policía por favor Uy, es ese man que se desapareció y Ya lo digo, lo le digo, ya le digo Llame Eh, se le escucha por los dos canales, amigo. Epa, gracias. Muy bien. Eh, sí, porque iba a decir también algo. Maricas, aparezcase, <ríe> porque si no nos ponen a nosotros a hacer todo el procedimiento de cómo... de lo de la detención y toda esa mierda. No, y no bebé, es que es compas es que tiene la moto. Ah. Qué embalada. No, pues ya nos tocó. Ah, no, no pero... No, a a eso, no, pero vamos en moto, así que... No, que la detención, que toca ir allá, que leerle los de derechos, que no sé qué, wey, putas, no, marica. Hubiéramos perdido. <risa> Mejor. Ay, me. Eso es cero gallo, weón. No? Bueno, vamos a armar. No, a... Que a... me quedo pegado ¿Qué? Aló, Oye. dímelo, <risa> ¿cómo vas? Bien o qué? ¿Qué haces? Vamos para ese man, vamos para ese man. Alto, ya te llamo. Deténgase, deténgase, apague el vehículo. Apague el vehículo, levante las manos. ¿Qué ¿Qué ¿Cómo que compañero? Yo soy el cabo Julac. Ah, el es cuatro. Vamos a ver nos atropella, ¿no? Sí, no, es que tengo, tengo como chicle. Uy, pena. salte, salte. Dale, salí, hágale. Ah, chingados el casco. Y espérame que tengo poquita pala. ¿Dónde está el oficial con el que venía? ¿Cómo era que llamaba? Mike, Mike, estamos patrullando en un... la y la moto que se hizo estaba ahí afuera A ver que la hayas llevado a nosotros. Uy, ¿qué pasó ahí? lo okay, que compite. No, usted? Si quiere manejar usted, que algo aquí rápidamente. Hágale, uh. hágale. Vamos a chargar sofa, vamos a chargar sofa. ¿Cuántos vale la patrulla? Solo dos. ¿Quién va a la patrulla? Mike e o Daniel Onde está o Maximiliano? Está é... aqui com o amigo Listo, aí os quatro Sigue la moto, sigue la moto Uy, la perdí, no la vi nada no, no eh, si quieres estamos dando vueltas por acá, que por acá hay gente, bastante gente ¿En qué parte andan patrullando? Estamos aquí por el lado de ammunition Un momento, un momento, un momento. Voy a hacer el comentario rapidísimo. Hágale, hágale, hágale. ¿Qué son esos? Oye, ahora sí estamos libres. <ríe> eh, no, más o menos, ¿en qué andas? Ah, el no, no. es que escoltando al general. Uy, cómo. Digo al coronel, al coronel. Ah, uy, Melo, te tocó solo. Sí, yo estoy suave, yo meto pizcas es que hacer retentan para más gente. ¿Cómo? No, yo estoy aquí dando vueltas. Camillando, Listo. papi, camillando. A ver, a ver. Veame, veame. Dame socio, veame. Oh. Policía, policía, de noche, y de día. Policía, yo he Ah, para tuyar hoy, ¿dónde la marqué? Esta zona es muy caliente, ¿qué? Me copio, me copio. Si, sí, te copio, te copio. Vamos vamos nos vamos a mejor vamos No, 60 es que se nativos que hable. No, lo no, vos, si no, no, no, no, no, no, se sienta en un procedimiento en un un civil y Tonto el hijo de puta ¿Pero qué cinturón? ¿Qué cinturón? Tonto Pero a ver qué es. Ok, posiblemente hay tirador. Pues se yes. eh, le estoy right, dando right, la vuelta. 7, 6, 5, copiado. 4, 3, 2, 1. No, no hay tirar, creo. Soy yo, no, no Ah, lo tiré. Califa, déjame subir, hombre, que es que usted como que no sabe, loco, y no me deja subir. 6-1, no, no veo nada en los tejados. Ahí, dos al fondo. Bueno, ¿Qué están es? los tres adentro. Entramos de una. Hay que entrar mirando a la izquierda y la derecha adentro. Ahí, al No, No, todos están al fondo. Ven, eh. mira ahora, cacho. Oh, por la puerta no me pase. ¿Ves esto porque no salta. Yo he tirado otro caso, solo uno. Solo uno, solo uno. Espérate, yo tiro el otro allá al fondo. En la habitación. pero espérenme me un break. ahí no nos salta. Ah, bueno. Oh, oh, ahí. ¿Va a pasar? Ojo, que viene al fondo, allá apuntando. Ah, es el fondo apuntando, sí. espera a ver. espera que me va a mover. espérate que me voy oh, no, Gracias, Bye. Vale, no, se acá. Va a entrar y lo va a tirar un gas. Espera. que a ver? tiene mero chicle, Mateo. No, yo creo que eres tú el que me dejó el chicle. Oh, ahí voy a pasar. Dame para dar. Cuidado, cuidado, que hay uno ahí pegadito. Oh, no pique no, en la Esperemos que recargue, apenas recargue le, le tiro el gas. Yo creo que hay uno a la izquierda y dos al fondo. No hay uno al fondo y dos a la izquierda. No metías dos al fondo si sí, vea. Ay, esto es pleno, entonces para tirarle el gas. Te voy a esperar a que esperar que mueva un poco. Porque donde le meta me calva ya. O sea. la juega, en la juega caí, hay uno pegadito sí, tíralo, tíralo ya No, no, no, es que él me tiene el pico ahí, espere Todo aquel mal la cague ¿Va a salir uno? A salir están dando vueltas, no dos motos dos motocicletas están dando vueltas luego si vuelven a pasar disparan ellos No, no salió, se volvió ¿Les metí el gas? ¿Les metí el gas? ¿Van a salir o Ojo, oh, quítate la puerta, quítate la puerta ¿no? Ojo, ojo, se calpatean ¿Muerto uno? Entre, entrame, entre, entrame, entrame Ojo No, le, no se le trae ahí a Gustavo Bueno, okay. uno No Uy. Uh. No me lo creo, loco, no me lo creo, bro no, usted se a usted. ¿Cuántos, quedan? ¿Cuántos quedan? Usted, usted, usted Usted, usted, usted. Estoy contra uno El man ha tocado, entrele, El man ha tocado No puede soy muy malo No, pero tú lo no, pero no puedes matar no ¿A la de Dios? ¿A la de Dios? ¿A la Tiene entrar mirando a la, no, te mirando te a la izquierda Entra mirando mío. a la izquierda Hijo de puta que carajos ese man, weón. A ver si mantiene algo, pichón. Aló. Dímelo, ¿dónde andas? Que más, Don Pene. Bien, bien. <ríe> bien o que Doña Cuca. Sí, sí, Oscar. <ríe> Espérate, espérate, que estoy sí, sí en servicio y sí estoy ocupado, estoy sí capturando acá muchos ladrones, mijo. Hágale, <risa> hágale, ahí me voy. Hablamos. Eso <risa>